La compañía dio a luz en la vía pública. Sí, la Lo vía importante viene. es que la no bebé esté sí. Bien. Sí. Así que estoy agradecidamente.